Y va a ser sí. su rasquito con, Puré. con la pasta Ah, no, vamos a engordar Con, con dos farfales No, ma, vas a engordar, muchos carbohidratos no. Sí, se engorda dos. es rico comer el, la pasta con... No sé, primo y segundo punto Y dos farfalas nada más Mmm cantidad. Esto lo, lo voy a dejar para. Tengo un sédano, el caldito que es de verdura.